Ay, Villalona. Villalona. Yo estoy hablando, yo estoy hablando. Yo estoy hablando aquí, señores. Tenemos un contenido muy exquisito hoy. Entramos con este muchacho que tanto sonó y está sonando. El teteo y forman apresamiento Esto es increíble Villalona de apresamiento del exponente urbano YoR, el teteo acusado de estafada Ricardo Montaner y cómo este muchacho está tirando esa pata voladora eh? el cantante Melvin Rosario Viloria conocido como Joe ¿eh? quien saltó a la fama por el popular tema dale teteo, dale teteo, dale fumeteo se encuentra detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional por supuesta estafa contra el artista Ricardo Montaner, De acuerdo a informaciones, supuestamente el joven habría sido detenido en Pedro Brán y era el último buscado por el Departamento de Investigación, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional de ICAT por un hecho de estafar con 260 mil pesos al artista internacional, según dijo CDN. A su llegada... Al tribunal, el joven no quiso hablar y solo se limitó a bajar la cabeza. Tenemos un video por ahí. El videito, cuando ahí va el muchacho. Ah, no, Ricardo, montame. Ahí va el teteo, UR. ¿Qué hacen? ¿Qué tú tienes que decir en este caso? Esta es esa acusación que te hacen. ¿Qué tú tienes que decir en este caso? Ahí está. ¿Eh? Estos muchachos no saben qué es lo que tienen en la cabeza. No estoy afirmando nada porque supuestamente. ¿eh? Montaner, te damos oficialmente la bienvenida a nuestro país Es parte del paquete. Ay, ay, ay. Eh, Felicidades, Ricardo Montaner, por desbloquear otro nivel de su. Dios mío, este muchacho. Ya clonaron la tarjeta. Ay, ay, ay. Bienvenido oficialmente, Ricardo Montaner. Ay, ay, Dios mío. Señor, qué bienvenida le han dado a ese hombre. Eh. Míralo ahí. Pero la canción lo dice, ve, ya lo que dice nuestro compañero Gasoy. Eh, ve, la canción lo dice, teteo, tajeteo, eh, molineo. Molineo, ahora, ¿cuál es el molineo, flaco? Eh, el molineo, eh, eh, lo dice la canción, tajeteo, dale molineo, dale teteo, dale teteo. Mírenlo ahí, señora. Vamos a pasar a otra información, que Dios lo ampare ese muchacho. Vamos a pasar a otra información. Digo, no, nos vamos a una pausa y retornamos con la información. vea Santiago? Estamos ready. No, tú sabes que tiene canatico tuyo por ahí. Vamos a una pausa y retornamos con los sobrosos. Papá, pa tarima, la realidad. Señores, me acaban de informar que el... Yo, R, le di en libertad pura y simple. Ese es el del teteo. UR. No, él dice que el dinero... No era de él que lo pusieron en su cuenta, me parece. Y Ricardo Montaner eh, dijo que desistió de eso. Y no, no aceptó que le dieran ninguna medida a este joven. Eso se está usando mucho. Hay que tener cuenta con estos muchachos que están haciendo el chipeo. El chipeo es el que te clonan tu tarjeta. Yo como no uso eso, no puedo el clonar y me lo dejo porque. Imagínate, yo 300 pesos que consigo, no puedo meterlo al banco y cómo. ¿Eh? Ahí está la información, ya está fuera El URL dale teteo, teteo, tajeteo, fumeteo. Pero qué dice...